Gracias, gracias a Amado, Francis. ¿Qué fue ella? Eh, no, ¿verdad? No, oh, pero es una información... ¿Por dónde, por dónde, qué, qué pasa? Es una información o sea, por administración que pasen, por eso privado, si fuera público. Eh, ah, muy cómodo eso. Adelante, ya le con Bien. Tu tema. Eh. <risa> miren, Bien, chavo, miren. Es culpable es eso. Dos eh, temas que tratar en el día de hoy y es primero el tema de la aprobación del aborto en Argentina, como yo venía diciendo, incluso lo traté ese tema en agosto de este año, de que el aborto, afortunadamente para uno, desafortunadamente para otro, se va a aprobar en el mundo entero, es cuestión de que pase el tiempo. De hecho, ya la mayoría de los países lo han aprobado porque, como yo he dicho, en la medida en que los países van creciendo y se van desarrollando, van adquiriendo derechos y esos derechos son bastante amplios. Y dentro de esos derechos viene el matrimonio gay, ¿sí? el matrimonio homosexual y viene también la aprobación del aborto. Así como los derechos de medio ambiente, que antes ni se pensaba en eso, los derechos es colectivos, todo eso eh, se va a aprobar. En la mayoría de los países del mundo se aprobó con una votación de 38 frente a 29 senadores y una abstención. Así que ganó eh, ganó el movimiento feminista en Argentina y se aprobó eh, hasta las 14 semanas. Es decir, una persona puede, puede abortar sin eh, eh, por voluntad propia, sin ningún tipo de, de, de, de enfermedad o lo que sea, hasta las 14 semanas. De ahí en adelante no. O sea que se permite decir, eh, el aborto. De ahí a 14 semanas uh -huh. no se tiene como vida el feto. Bueno, eh, ellos lo aprobaron, eh, ellos lo aprobaron así hasta las 14 semanas, de ahí en adelante no. Eh, así que es, las mujeres tienen esa, esa, ese, ese espacio de tiempo para tomar esa decisión. Cambiando de tema, eh, creo que también Israel una fotografía. Hoy son las 9 y 25. A las 10 de la mañana, la vicepresidenta de la República, que es la, la presidenta del Comité Ejecutivo de Salud, no, yo no lo entiendo, y, pero bien. Y, y vocera. De... Sí, va a hablar. Va a hablar porque eh, vienen metiendo la pata hace uh -huh. par de días. El presidente dijo, tenemos el COVID controlado. Y fue una gran mentira del presidente. Porque no es cierto que esté controlado el COVID. Lo que está es manipulado. El COVID en la República Dominicana lo que está es manipulado. Porque el gobierno, el gobierno ha querido eso. Y basta un botón eh, hacer la comparación de que el, el director de la provincia de Duarte, del Ministerio de Salud, Luis Rosario Socías, dijo este fin de semana que murieron nueve personas. Pero ¿Qué pasa? Esa nueve personas que se supone que murieron y que Salud Pública, porque lo, lo, lo dijo el director de Salud Pública, eh, tiene la información, en la capital no lo saben. Vamos a ver si fue por el correo, por el correo que se mandaban las cosas que nunca llegaban. Uh -huh. Si fue por ahí que lo mandaron, eh, o si fue que lo mandaron por un email que nunca llegó, vayan a ver si es equivocado que están los emails. Porque aparentemente la idea es irlo, Colando. Miren ese titular del, del listín diario. ¿eh? Eso fue hoy del listín diario. El COVID disparado. Sube 56% de la ocupación de cama y la positividad llega a 37%. Recuerden ustedes que ayer yo hablaba del 31.42%. Digo yo lo que anotan, porque yo le digo a la gente, anote para que luego pueda hacer comparaciones. Eh, ayer hablábamos de un 31%. Ya se está hablando hoy de un 37%. Pero los muertos no aparecen, señores. Dice, muertos reportados en las últimas 24 horas, cero, cero, cero. Y ayer, uno. Y los nueve que se murieron en la provincia de Duarte, ¿dónde están? ¿Cuándo lo van a decir? Dice el director de salud pública de aquí, Luis Rosario socías que lo van a decir cuando, cuando lo tengan eh, eh, digitalizado. Ajá, y me lo van a lo van a entrar eh, a cuentagotas, uno, uno, uno, para no alarmar. Entonces eso es una manipulación asquerosa de la información. Y dijo el presidente cuando, cuando, cuando llegó al poder que no se le iba a poner mordaza a los periodistas. Y ayer quiso sacar la, eh, sacarle la cuchara a Milagro, que la metió hondísima, y se la quiso sacar la cuchara diciendo, no, los periodistas pueden hacer su trabajo. Pero eso no fue el tweet que subió. Eh, eh, dígame, por favor, vamos a buscar esto. Porque es que a mí me gusta, eh, eh, yo por eso todo lo guardo. Porque es que a mí me gusta eh, eh, siempre guardarlo. Mírenlo aquí, del propio Twitter. Ah, porque yo lo guardo. Ya, dice aquí, Milagro Germán. Esa es la, esa es la vocera del de, de, de, la, de la presidencia. Dice aquí. A nuestros amigos de los medios principales aliados. No, no entiendo ahí qué significa principales aliados, pero bien. Pedimos que nos sigan acompañando ofreciendo solo la información oficial. Así nos aseguramos de no confundir con informaciones a medias y o no confirmadas. Todos debemos trabajar para que el país tenga la información necesaria. Lo que tú estás haciendo, milagro, ahí es diciéndole a los medios que no publiquen nada, que no sea lo que emitan ustedes como información oficial y eso es manipulación ya lo dijo el doctor ustedes no le han dicho a este pueblo que el hospital San Vicente de Paul está lleno de COVID en todas las áreas bueno fui exagerado ahí en la mayoría de las áreas cardiología, maternidad eh, déjame ver cuál es la otra eh, en traumatología incluso varias enfermeras que se han contagiado de COVID, ¿dónde? ahí ahí Incluso hay gente interna, en, en, centro, en eh, eh, enfermeras internas en centro médico privado de aquí, entubadas. ¡Ah, coño! Pero eso no se lo dicen a nadie, porque quieren tener la información controlada. Y Luisito, eh, que está trabajando muchísimo, director de salud, viene y dice, aquí se murieron nueve y lo mandaron, lo mandaron a callar. Le dijeron, ¡cállese! Sí, porque eso fue. Cuando la vicepresidenta dijo, desautorizo a todo el mundo a hablar del tema, le dijo, cállese que aquí lo que sabemos somos nosotros, ahí no se murieron nueve no, no gente, nada, aquí no se ha muerto nadie, una manipulación de la información, okay. entonces eso era lo que ustedes le criticaban al gobierno pasado que lo hacía, y entonces hoy ustedes lo están haciendo cuando ustedes se comprometieron a que a los periodistas no se le iba a poner la mordaza, ¿y qué es eso?, ¿qué ustedes le están pidiendo?, a, a, a los medios que solamente publican la información que ustedes dan. Oh, y es así la vaina. En el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís hay un brote de COVID. Y se está lleno de COVID ahí. Incluso las enfermeras que están trabajando ahí, el personal médico que está trabajando ahí, está asustado. Porque dicen, pero espérate un momentito. Si aquí vamos a, a recibir pacientes con COVID, vamos a cerrar esto como estaba en principio. Vamos a cerrar esto que como estaba en principio y vamos a convertirlo en un centro para recibir pacientes de COVID, porque se supone que el lugar donde se debe recibir los pacientes de COVID es en Huiza, no en el hospital. Y entonces permiten que la gente vaya a visitar a los enfermos. Oye, tú Israel, tú vas a visitar a tu, a tu hermana que está interna allá, que dio a luz con una cesárea, ¿verdad? En el hospital de San Vicente de Paul, dio a luz y está infectada con COVID. Y tú vas a la visita. Y muy bien, y de ahí te vas para tu casa. ¿Mm? ¿Y qué descontrol es este? Y le pregunto al, al, al presidente del Colegio Médico, me dijo nosotros lo que podemos denunciar y pelear, no podemos controlar. Así que yo estoy haciendo el llamado, señores. Lo que está sucediendo en la República Dominicana es terrible. Aquí hay un brote bastante fuerte de, de, de coronavirus y la gente se está muriendo y están agachando los muertos. No se lo quieren informar al pueblo. Así que, atención pueblo, de ahí en adelante... Usted juzgará, pero hoy la vicepresidenta va a hablar y van a endurecer las medidas. Anótalo. Van a endurecer las medidas, claro. lo, que, lo que constituye claro. una contradicción con lo que decía el presidente de que el COVID en nuestro país estaba controlado. Una vil mentira del presidente. Bueno, quizá no fuera vil. Quizá el presidente, porque alegarle o agregarle a esa información que dio Abinader Vilesa, en en, el, en dar la información creo que es exagerado. Lo que hubo fue un desliz del presidente. Muy probable que se pasara de contento, producto de que, bueno, vamos a tratar de bajar un poco esto. Y, y él dijo eso, como primer mandatario de la Nación. ¿Y, con qué se, y, ¿Y para qué se busca eso? ¿Para mantener popularidad? ¿Y qué hay ahí en el fondo? Pero no es una vileza. Busca el fondo. No, no, no. no es fondo, porque Busca el diccionario y busca lo de la vileza. Yo eh, creo eh, que es exagerado decirlo. Bueno, pero es ese es mi punto de vista. Si Está tú no lo haces para mantener popularidad, entonces hay vileza. No creo si que sea para eso. mantener popularidad eh, eh, Yo pienso, porque, yo pienso que, es? que el, el Estado Lo que está interesado es en controlar la información Que no es correcto Porque por, eh, cae en manipulación mm. Pero controlar la, la no. información Con la intención de evitar pánico, eso era que yo pero, de... pánico pero hay, que, se, hay que, eso era ser que ser medido Ahora, ahora sí si comparto contigo él. Oye Francis sí si comparto mm. con Yerian El hecho de que van a endurecer la medida Y creo que es correcto ¿Saben por qué? En la primera plana del periódico Elitín Diario de hoy dice el COVID disparado sube 56% ocupación de cama y la positividad llega al 37%. Esa información que ustedes acaban de ver ahí que está en pantalla, el 37%, yo creo que aquí no habíamos tenido ese, esa, ese número hasta ahora del 37%. Y se manejó entre un 34% por ahí. Eh, Pero no, no habíamos llegado más. al señor, estamos hablando ¿Y de. La letalidad. En cuanto a... Ay, ¿cómo la sabemos? Si, no, si que están, están ocurre, No están, no no, no no, se está diciendo. Lo la, ¿Cómo la sabemos? Gracias a que... Yerjan La Antigua por su comentario. Agrio comentario. Vámonos a la pausa. Así es que vaya, busque un vaso de agua y vuelva sí, a la sí, televisión. Sí. Y no vaya al hospital, San Vicente del Paul. No vaya. <risa>